al alcalde del municipio Cabecera, San Francisco de Majorís, eh, del municipio de la provincia de Duarte, el licenciado Siquio NG de la Rosa. Tenía varios días que no nos visitaba. Siquio, bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí hoy en nuestro espacio. Para mí es un gran placer participar porque aprovecho la oportunidad para informarle al pueblo de lo que el pueblo quiere y espera del ayuntamiento y estamos para eso. Bueno, sí, a propósito, hay muchas interrogantes que se han ido añadiendo. El tema del, del COVID, gracias a Dios, nuestra provincia de Duarte hasta ahora es una de las provincias que está fuera del de horario, eh, eh, eh, si se quiere, extremo que ha puesto el, el gobierno en los, últimos, en los últimos días. Pero tenemos una situación con esta temporada cicrónica que arrancó el primero de este mes de junio y que hemos estado, bueno, en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología, también con el Centro de operaciones de emergencia, donde hay eh, ya 13 provincias en alerta, entre ellas la provincia de Duarte, que está en alerta verde, y hemos visto eh, en la ciudad de San Francisco de Macorís, cómo las lluvias han causado estrago en diferentes eh, residenciales, sectores, y mucho más en el mercado municipal, con el tema de la basura y, y, y, y el alcantarillado. No, eh, lo más fundamental para nosotros es el camino del vertedero, que cuando llueve, este, ese camino este, se deteriora y se juntan hasta nueve camiones a hacer fila para poder entrar uno por uno. Eh, entonces, eso en este momento yo reconozco que hay un atraso en la recogida de la basura. Pero yo estoy muy pendiente a cumplir con San Francisco de Macorís. Esta tarde entran... Dos unidades, de dos compactadores que contraté el servicio de esos dos porque a mí se me han dañado tres camiones, yo tengo tres camiones en, en el taller, por eso hice la contratación de esos camiones eh, modernos eh, que van a, a actualizar la crisis. Ahora, la crisis fundamental no la crea el camino del vertedero, eh, a lo cual yo he hecho diligencia. Eh, con obras públicas y entre obras públicas el ayuntamiento y móvil soluciones vamos a actualizar, eh, reparar ese camino, esa es la promesa que tengo inmediata y cuando eso se arregle ya no habrá más tipo de excusa porque aunque llueva con el camino reparado podré yo cumplir con el e bote de basura. Ese tema de la basura. Sí que viene, se viene arrastrando desde hace mucho. El tema sí, desde hace de, mucho tiempo. De, de, de, de la calle, camino, carretera sí, de, sí. del vertedero, eh, eh, que transitan los camiones que van a depositar la basura. Correctamente. Pero eh, recientemente la gobernadora eh, Xiomara Cortés hizo una visita al vertedero también, y culpaba a, a, a la empresa eh, con la cual tiene que No, mira, la mira, eh, eh, Pero, eh, ¿cuál es la solución ¿Y, y de qué trayecto estamos hablando? Esa, esa carreterita tiene un trayecto de tres kilómetros. Tres kilómetros. Tres por kilómetros, por Dios, pero eso, es costoso porque hay que levantarla muchísimo. El ayuntamiento no tiene los recursos ahora para eso. De todas maneras, estamos enfrentando eso, aún así eh, entre el ayuntamiento y Móvil estamos tirándole... Eh, materiales, eh, lo que pasa que las tormentas cuando vienen eh, son muy superiores el agua que cae eh, a lo que uno puede ir reparando. De todas manera, eh, si la tormenta no nos ataca mucho, ya nosotros de aquí al domingo nos ponemos al día con la basura. Bueno, eh, eh, la vaguada que, que la está abahuada. asustando la República Dominicana, eh, eh, eh, licenciado, pero... Eh, hemos visto, tenemos unas imágenes, a diario nos las envían eh, los televidentes, eh, sí. eh, eh, eh, principalmente los residentes en diferentes residenciales. Recientemente nos enviaron imágenes. Sí, pero nadie te manda la, nadie te manda donde está limpio. ¿Tú has visto a nadie que, que, te, te, que te mande una imagen de la entrada, de las entradas de la ciudad no, que están limpias? Eh, Na, y no te mandan las imágenes de los barrios que están limpios. Sí, pero eh, eso Pero sería, lógico. Es, eso sería yo bueno. estoy admitiendo Ajá. que tengo un pequeño retraso en la basura y te estoy anunciando también una solución que esta tarde entran dos camiones compactadores nuevos que he eh, alquilado los servicios de ellos en lo que me reparan los tres que sí, tengo. Es una buena noticia. Una buena noticia. Y, y, y noticia. qué bueno que usted la diga para que los eh, munícipes estén eh, por lo menos con la esperanza sí. de que con este, esta temporada ciclónica que se esperan muchas lluvias pues las calles no estén como como la estamos viendo ahí en pantalla que muchas veces es eh, intransitable pero por ejemplo hay una de se va puntual, a ver un cambio eh, y yo creo que me la ponga señor director que es el video donde eh, un, bueno, un comerciante eh, eh, eh, toribio Toribio. Con los comerciantes que más hay que, que, sí, pero, a, que hablar. Déjeme que, decir, está en, en la entrada de la urbanización La Fortuna. Eh, recordemos el parquecito. Bueno, usted reside por ahí mismo cerca. Sí. Eh, la pasada gestión de Alex Díaz hizo una reparación porque se acumulaba mucha agua, pero ha vuelto otra vez la acumulación. Y Ayer sobre... estuve por ahí viéndolo y llevé a la ingeniera de, de, de, sí, de obras eh, públicas del ayuntamiento para darle fines. La otra imagen. A es una director. petición que me hizo. El señor comerciante eh, y amigo Eufemio Vargas eh, me fue a hablar de eso y lo, fuimos a ver eso, fuimos a verlo. Ahora mira, la gente habla mucho, del 16 al 21 eh, todo ha crecido, eh, la, eh, hay más basura de producción, hay más vehículos, la ciudad ha crecido y ahora es otra cosa al 16. De todas maneras estamos en el 21 y tenemos que ponernos al tanto de lo que es el año 21 ahora. Una imagen como esa eh, la toman en un momento que eso cuando ocurre no dura dos horas que uno no vaya y lo recoja. Que es nuestra obligación. Entonces yo estoy anunciando primero este, la tormenta, eh, las lluvias no han atrasado con la entrada al vertedero. Y te estoy diciendo que tengo tres unidades fuera, bueno, fuera de y, circulación, ya, y, que la estoy reponiendo esta tarde. Ya, ya, ya y eso, por eso te, te estoy hablando con la firmeza, que de aquí al lunes eh, tú mismo podrás salir a ver y habrá un cambio significativo. No, no, eso, eso es lo que esperamos. Y, y nosotros como medio, Siquio, eh, lo que hacemos es eso, presentar las necesidades del pueblo para que ustedes las autoridades le busquen la solución. Y eso es lo que usted está presentando, de, de, yo lo veo súper bien. De todas maneras, como nosotros estamos muy pendientes y el gobierno también está muy pendiente a lo que es una pandemia que está como que se nos quiere devolver más por la indisciplina de la gente con el deseo de goce y de compartir. El teteo. Eh, el teteo, como <risa> se llama. Que eso es que... Ayer yo hice una reunión antes de ayer con todos los alcaldes pedáneos del municipio, y le dimos un apoyo logístico para que salgan a motivar, a llevar a vacunar a la gente de esos sitios que no están tan a lo público, que son las distintas secciones de este municipio, pero también para que ellos rompan después de las 3 de la tarde esos eh, colma, colmados y colmadones que puedan haber en esos campos y en esas secciones, para que a las 3... Le, le, le ponga una vigilancia para la cuestión de la bebida. Es una cuestión de que entonces eh, la ciudad también si está sucia es parte de lo que es una contaminación y estamos muy conscientes y estamos totalmente eh, trabajando para que de aquí al lunes con la entrada de las unidades nuevas eh, que van a ver. De se servir. solucione un poco eh, el se, tema. Eh, se, atención, va a haber un cambio. Atención lo que me estás escribiendo, mi hermano Gómez. Ya el lunes no tenemos eh, eh, acumulación de basura y, y, y, y esos, eh, como se ven, esas calles inundadas entre agua y Vamos basura. Vamos a hacer un gran operativo. Los registros, Ahora Sipio, mismo, los registros. Eh, la, la... Sobre eso te voy a hablar. Sí. Ayer eh, tuve un conversatorio con el director de INAPA, el ingeniero eh, Lizardo. Y vamos a salir a revisar donde quiera que la tierra haya tapado para que el agua eh, circule mejor cuando vengan las inundaciones. Y, y estamos también detrás de eso para solucionar eso. Nosotros estamos porque hubo ayer una reunión que yo no pude participar, pero mandé un representante en la gobernación para los propósitos de todo tipo de prevención para eh, lo que está anunciado. Es decir, que tanto la gobernación, el ayuntamiento y todas las eh, instituciones del actual gobierno estamos eh, ya con una buena medida preventiva para apoyar eh, cualquier tipo de desastre que pueda venir. Bueno, yo, yo tengo que... Eh, es más, sitio... déjame decirte Ajá. algo más. Ahora mismo voy yo a convocar este, una sesión extraordinaria para aprobar los terrenos que el ayuntamiento va a donar para trasladar la construcción total del Barrio Azul. O sea, todos los habitantes del Barrio Azul, este gobierno, este, por gestiones del senador, de la gobernadora, de los diputados y de quien les habla, que nuestro organismo, el ayuntamiento va a aportar los terrenos, va a ser una realidad al comienzo. De la construcción de los apartamentos donde van a, a, a ahí. Precisamente. Esa persona. Precisamente, y oye, eh, algo más que te voy a. Anunciar. Ajá, diga, dígame si quiero. Antes de un mes estamos dando el primer Picasso para la remodelación del mercado público de San Francisco de Macorís. Ahí es que voy. O sea, usted. Bueno, usted vino, usted vino con los cañones, ¿eh? Y yo espero. No he venido con los cañones, que esos son proyectos que están <risa> no, pero, pero, pero, pero, pero, ahí. Pero Que los procesos. Eh, de actualización de presupuesto y de licitar, eso se lleva tiempo. Sí, eh, eso lo, lo hablamos ayer con el senador, precisamente, Franklin Romero, eh, que él dice de, de los procesos, y precisamente el mismo senador eh, dio declaraciones en el hemiciclo de la Cámara Alta del Senado, donde él dice que los funcionarios, entre un 70 y un 80 no están funcionando, y que, por ejemplo, en la provincia de Duarte, eh, ustedes las autoridades eh, han hecho compromiso con las organizaciones populares, tanto con, con, con el Falpo como el colectivo, y no le han dado una respuesta de comienzo de esas obras que necesitan, muchas obras de, pequeñas, de hecho tenemos huelga el 14 y el 15. De, déjame explicarte, mira, hemos comenzado ya a, a, a cumplir con lo que nos comprometimos con los sectores populares. Este, la semana pasada hicimos una rueda de prensa en Mamatingó, donde ahí quedó formalmente oficializado el comienzo de la acera con TN, bacheo. En este momento, eh, Neri están bacheando en Macorís por distintos sitios. Ahora mismo yo acabo de venir de La Libertad en la entrada de, eh, de la escuela Paulina Valenzuela, ahí, y eso lo, lo acabamos de reparar una combinación de obras públicas, el gobierno y el ayuntamiento. Entonces, déjame decirte, ya se están comenzando a licitar más de 24 obras que el ayuntamiento, muchas de ellas, del presupuesto participativo va a poner en marcha eh, eh, a partir del final de este mes en adelante. Solamente ya están ubicadas, está el dinero disponible, pero... Para cumplir con la ley de compra y contrataciones, estamos comenzando ya a subir para el conocimiento de todo el que quiera participar a la página para eh, asignar toda esa obra. Es decir, que aquí. Sería bueno si quedó, Así, que, pero se Que, que a decirlo para la, que los ingenieros participen. En la Yahuiza, en la semana pasada, también comenzamos eh, una carretera que nos comprometimos con esas comunidades. De, de, de un total de 6 kilómetros. Y de Mamatingó iremos eh, a, a los barrios que están señalados en el acuerdo que firmamos. Ahora, todas a la vez no se pueden hacer. Entonces, ¿por qué, por qué el colectivo y el Falpo llamaron a, a, a un proceso huelgario? Bueno. Eh, Porque eh, ellos dicen que, que ustedes la han incumplido. Eh, mira, eh, tiene que tener un poquito de paciencia y creer lo que le estamos diciendo. Porque estamos hablando de obras que durante los 16 años que pasaron, no la hicieron. Y nosotros hemos tomado un gobierno en pandemia, con muchas dificultades de movilización, de horario, de recursos, porque la economía se ha extorsionado. Y el presidente de la República, Luis Abinader, y este gobierno ha sido bastante diligente y responsable, que ha pensado primero en la salud del pueblo dominicano y decir que ya nosotros hemos pasado de 5 millones de vacunados, nos pone en nivel de responsabilidad ante la salud de un pueblo en el número 3 de América Latina. Y continuamos en eso hasta que eh, vacunemos el último de los dominicanos. Bueno, son siete, Pero te, eh, Ya la vacunación, yo lo he dicho y lo reitero, ya el tema de la vacunación ya no sería pero una prioridad. yo lo que me estoy refiriendo es que las organizaciones que tienen el derecho y están requiriendo cosas que hacen falta aquí y nosotros lo reconocemos. Pues no eh, pueden eh, adelantarse pero, a querer hacer un paro y una huelga cuando ya gradualmente hemos comenzado y vamos a ir aumentando Sí, pero, eh, la participación eh, eh, eh, en arreglo, de yo, la que yo te estoy mencionando. Una pregunta, el senador dijo, el senador, que los funcionarios no están funcionando, que han dejado al presidente solo, que incluso aparentemente cuando el presidente da una orden y el presidente dale para, le sacan la lengua. ¿Qué puede, usted puede opina de eso? Puede que, eh, puede eh, que hayan funcionarios que eh, no reciban muchas personas, porque se involucran, se involucran demasiado este, en la tarea que ellos entienden que tienen que hacer. A mí eso no me pasa porque yo eh, trato de llamar por teléfono, este, pero por lo menos yo te voy a hablar la verdad. Eh, los funcionarios que yo he tocado eh, me han respondido, eh, por lo menos me han dicho que sí, y han mandado avanzada, que es el de obras públicas con el que yo más Asensio. he hablado, correctamente. Entonces, eh, todo eso está programado y está ordenado. Tanto la que yo estoy anunciando como el ayuntamiento, como la del gobierno. Y te estoy diciendo que hay dos frentes abiertos, tres frentes abiertos de trabajo hay. Porque está el de la Yaguiza, está el de Mamatingó y está ahora mismo... Eh, Ustedes vieron que esa entrada, usted, el tapón que se armó en la entrada de, de, de aquí, la libertad, todo eso lo hemos bacheado. Ahora mismo estamos bacheando de, en, en algunos barrios de acá. Ahora, nadie en noticias manda lo que está positivo, porque yo no he visto a nadie, eh, cuando yo tengo los parques limpios, mandando un video de que están no, limpios. No, no, porque es que eso le corresponde a usted como alcalde o su okay. equipo de relaciones públicas dándola a conocer, porque nosotros simplemente ahora, somos ahora, un puente entre la no, población yo, y la No, lo mío no es figureo, lo no, mío, no es, la, uh, lo no, mío no, es resolver. Sí, pero y que... entonces yo es bueno que la, es bueno eh, de, voy a ir resolviendo y uh, uh, uh, el mismo pueblo uh, uh, uh, se, se irá Usted sabe irá que, dando que, hay que a veces como la gallina sí. eh, para que la eh, gente eh, el sepa cacarear. que, <risas> eh, eh, así que oh, a, a, a propósito, el tema de los semáforos, en días pasados era un problema aquí, de hecho, vimos algunos semáforos inteligentes que se instalan, pero hay otros que son inteligentes, hay otros que de, son del año uno. Hay pendiente reponer eso y hay pendiente poner cuatro nuevos más. Lo que pasa es que el ingeniero Sócrates Vargas tuvo una operación y eso tú lo conoces. Y estuvo una convalescencia y es que está al frente de eso. Y ahora es que se está reintegrando. Hay gente que se queja que hay semáforos en, en, en intersecciones que no son necesarias y hay otros que son necesarios. Eh, Por ejemplo, el sí. que está en la salida a Santo Domingo, eh, no sé si es que está dañado. No, dañado no, que se, el que está frente a Palmares A Van Reserva y Palmares Mall. Bueno, porque eh, da más resultado tenerlo apagado que prendido, ese. Ah, bueno. Eh, se eh, ha determinado eso. Y en este momento estamos haciendo un levantamiento porque se van a instalar unos 5 o 6 semáforos nuevos más en distintos lugares. Y entonces estamos haciendo una revaluación para ese tipo de cosas. Ya en lo inmediato también nosotros. O sea, vamos. Que, en este, que, que para julio, para no exagerar, San Francisco va a comenzar a cambiar un poco. Totalmente. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, licenciado... No, pero, Y fundamentalmente eh, yo quiero reiterártelo, que esas obras de, de los sectores populares eh, van a estar en, en, en ejecución con fines de terminarla. Bueno, eh, vamos a esperarle. ahí están los grupos populares, también el pueblo, que nos utiliza a nosotros como canal, para que nosotros podamos, a ustedes las autoridades, plantearle sus necesidades. Eh, pero me gustaría ya a nivel... Mañana te voy a mandar un video, cuando salgan las dos, video, las dos David, nuevas unidades, eh, nuevas que estamos... Poniendo claro, en circulación Claro, pero usted, para el, usted tiene que, que porque si ustedes no lo dicen y el pueblo no lo enter, no se entera, entonces el pueblo va a estar eh, eh, eh, siempre reclamando. Pero me gustaría saber, Siquio, la situación interna eh, a nivel eh, de la alcaldía con los regidores. No se sienten los regidores, como no sé, como no. Que no estos ¿Qué es que pasando con los estos regidores? regidores de ahora este, están muy activos y muy pendientes a las cosas. Eh, ahora mismo yo he iniciado un, pro, un proceso de comunicación con ellos y ellos están muy diligentes y están bien eh, eh, eh, preparados para agilizar y aprobar cosas de importancia eh, a favor de este municipio. Pero me dicen que la comunicación entre usted y los regidores no, no es No, ha mejorado, ha mejorado tanto. Ha mejorado. que Yo te puedo decir que el lunes en la tarde... Yo tuve una reunión con el bloque de, de lo del PRM y anteriormente me había reunido con todos, con los 13 también, no en secciones, sino en intercambio de ideas y, y de compromiso para llevarlo a aprobar. Ahora hay una magnífica comunicación. El proyecto de la remodelación del mercado, a propósito, me gustaría, usted presentó unos diseños muy buenos, con unos temas de unos parqueos, eh, que van, No, eh, eh, los parqueos no van no van. entonces van. ¿En qué está ese proyecto para la, que la gente sepa? Eh, ese era el proyecto para hacer el mercado nuevo Pero no se me aprobó eso Se me aprobó la remodelación de la parte baja De todas maneras, esa remodelación tiene el propósito De que cuando se remodela el mercado No haya un solo vendedor en la calle Todo el mundo dentro del mercado ¿Cuándo empieza esa obra? A fin de este mes eh, o a principios del mes que viene ya eh, solamente estoy esperando la aprobación del cruce de la reestimación del presupuesto que ya está en la etapa final para entonces yo de, de, de, ¿de cuánto estamos hablando ese presupuesto? porque tenemos Anda entendido por los 90, que el presidente por, alrededor de los 90 millones de pesos el presidente Originalmente, le dio una, un, un avance de eso sí yo tengo 25 millones de pesos para eso pero no le he podido comenzar hasta que no retimen el nuevo presupuesto Yo tengo entendido que los primeros días del mes que viene eh, El mes que viene se da el primer picazo de esa remodelación Bueno yo creo que usted ha traído buenas nuevas Para los eh, municipios de San Francisco de Macorís Con, con, con estas obras que vamos a esperar que, que sean así Y que el pueblo que es el termómetro la, la, la asimile y también nos haga saber si están trabajando o no. Por ejemplo, ah, mire, este, este es la Toribio Piantini, eh, ese video me lo mandó. Dale audio para que eh, eh, el alcalde escuche, ese eh, Luis Manuel Toribio, que nos envió ese video. Dale audio aquí, retorno, por favor. Esto es la gobernación la fortuna. Siquio por favor. Por favor, le arreglaron la entrada, arreglenos esto aquí ahora, señor. Mire, mire, mire, mire. No se puede cruzar, vea, vea, vea. Hasta el parque, tumba, esto es, eso es tremendo, miren. Miren, miren, miren, miren. miren. No se puede... Más de una sequía, más de una sequía, más de una sequía, más de una Dios mío. Vean los televidentes. ¿Tiene más de 20 años? Sí. ¿Eso ¿Eso tiene más de 20 años? Entonces, este, ¿qué solución se le va a buscar para esos? Eh, eh, eh? Porque yo decía. Mira, antes La administración anterior Ajá. hizo una, una inversión ahí. Sí, sí. Y aparentemente, con lo que me están enseñando, parece que no fue suficiente. Va a haber que hacer un estudio nuevo. Porque esa es una urbanización que quedó en la parte baja de lo que es la Presidenta Antonio Humán, la avenida. Sí. Y tiene ese problema. Sí, no, es un problema de hace muchos años. De hace más de 25 años. Yo decía ayer, yo, cuando me mandaron ese video, eh, y, y quizás eh, aportando un poco al entendimiento de, de los que compran apartamentos o solares en algunos residenciales que no están debidamente construidos y que cuando llueve se inunda. ¿Qué tiene que hacer la alcaldía con esos dueños residenciales que muchas veces llueve y bueno, hemos tenido reportes de personas que, que, que en el primer nivel hasta, hasta una altura de ventana se inunda. Pero que eso no es el problema de ustedes, la alcaldía. No, eso no es problema. Entonces, mío. ¿qué eso trabajo no, hace? es un problema de planificación de los ingenieros que proyectan y planifican esa, esa obra. Pero en qué en, Porque eh, yo como ignorante entiendo que la alcaldía tiene que supervisar esas obras, porque entonces el problema ya le queda a ustedes, Siquio. ¿sí Mira, Porque después eh, la gente dice que es la alcaldía que tiene que arreglar eh, eh, eh, eh, lo desagüe y todas esas cosas. los desagüe ellos tienen que planificar muy bien eso. Lo que pasa es que son tantos los proyectos que llegan allá que el director de planeamiento urbano y los que lo asisten eh, se enfocan en la ubicación de que den los parqueos necesarios, eh, de que cumplan con toda la ley de construcción, para la seguridad del adquiriente, eh, eh, que respeten los espacios con los vecinos, eh, fundamentalmente eso. Pero nunca se percatan de cuestiones de inundaciones porque ya son otro tipo de cosas que no, no deben de ser parte de lo que es una construcción. Bueno, eh, eh, yo espero que eh, eh, hagan una mejor supervisión porque muchas, muchas personas lamentablemente invierten en estos proyectos y después a ustedes que se les pega el dado, como dice Así mismo. Porque dicen, bueno, que las calles, que el desagüe, porque cuando pasan los Va, años... Vamos a tener que... Porque ese departamento muy delicado, con la cuestión de que no se... Mira, aquí hay... Mucho, muy delicado, ¿eh? Pero mucho, muy delicado. Hay muchos constructores que eh, tienen el descuido de que muchas veces tiran eh, un cuarto de metro más para adelante y se, muchas veces quieren... Eh, cogerse parte de la calzada y eso es un eterno problema constantemente de esos errores que dice que me equivoqué eh, <risa> y hay que andar a tiempo porque muchas veces cuando elevan es eh, difícil eh, desbaratar ya una construcción que esté hecha sí pero el eh, eh, alcaldía de la ciudad más mano dura con, se está muy con activo con eso es un departamento muy delicado mira ve ahí eh, Estaban haciendo un puente para que iba a desviar el río ahí de tu agua ahí en la salida de, de, de, de Nagua. ¿Entiendes? Y, y así hay mucha gente que quiere construir cosas a la brava. Bueno, eh, gracias, licenciado Sico ng de la Rosa, alcalde del municipio cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, eh, por darnos esas informaciones, esas primicias, y que el pueblo... Eh, no entiendo el llamado a huelga. Que tenga huel un poquito de paciencia. No entiendo el llamado a huelga. ¿Qué ustedes van a hacer? Porque la huelga, el colectivo la reiteró para el 14 y 15. Y ellos decían que ya con las autoridades locales no se iban a reunir ni le iban a creer. Aunque el Falpo tuvo una sensatez y dio una tregua por el tema de la pandemia, del rebrote, Pero y retiró el llamado a huelga. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes las autoridades, el 14 y el 15? Bueno, yo tengo que seguir mi trabajo, haciendo mi trabajo. Este... Las veces que yo me puedo, puedo dialogar con ellos, yo quisiera a ellos, que ellos por este medio recuerden de que eh, las leyes de contrataciones retrasan un poco eh, las cosas. Yo mismo estoy anunciando más de 20 obras vía del ayuntamiento solamente, aparte de la del mercado, pero tengo que eh, subirlo a la página, este, con los a todo el mundo para fines de licitación. Y eso nos retrasa, muy, nos ha retrasado, tanto a mí como al propio gobierno. Bueno, esperemos ya que para este... Pero el compromiso de la palabra empeñada, de lo que prácticamente hemos firmado, que se olviden de eso, que yo no me voy de San Francisco y yo no podré salir a la calle si no cumplo con lo que me ha comprometido. Bueno, por, por eso fue que el senador dijo que se siente frustrado, porque no tiene cara con qué eh, hablar... Con no, los, porque eh, lo que compete es obra pública. Eh, eso es una cuestión que todo lo que dependerá de la política eh, va a seguro, porque ya comenzamos, eh, en Mamatingó comenzamos y en La Yagüiza comenzamos y, y estamos en la calle bacheando la ciudad. Bueno, eso está a la vista de todo el mundo. Eso no que yo lo digo, no que vayan a verlo. Gracias, licenciado Siquio de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a un corte, luego del corte seguimos con este su espacio, el toque de mediodía. Tenemos una en importante entrevista, eh, que es la señora Juliana de proconsumidor Consumidor, eh, de prousuario perdón, de Pro Usuario de la Superintendencia eh, de Banco. Vamos a hablar de esos cobros que le hacen a ustedes. A ustedes acá, que, que le cobran la chequera, que le cobran. que, que, que una firma tuvo más 300, que le devolvía un cheque 800. Dios mío. Sí, luego la pausa, señor director. Vamos.